Las personas que sufren de mala circulación notan sus piernas pesadas, con calambres, hormigueos, dolor, quemazón e hinchazón. En verano se agravan los síntomas de las piernas con varices o mala circulación debido a las altas temperaturas y a la exposición al sol. Para evitar problemas de circulación en tus piernas, sigue estos consejos. Mantente activo, Pase al menos 30 minutos cada día y evita estar sentado mucho tiempo. Haz ejercicios de rotación con el tobillo o ponte de puntillas si pasas mucho tiempo sentado. Usa un calzado cómodo, con un tacón de unos 3-4 centímetros, evitando zapatos de tacón más alto o totalmente planos. Usa ropa amplia, evitando prendas ceñidas, calcetines con goma, medias de liga, fajas o corsés. Hidrata bien la piel con masajes ascendentes. Puedes utilizar un gel específico para piernas ligeras. Te duchas de agua fría de pies y piernas. También con sentido ascendente, alternando con duchas de agua tibia. No cruces las piernas al estar sentada. No fumes. Evita la exposición solar en tus piernas. Lleva una dieta equilibrada reduciendo la ingesta de sal. Bebe agua. Evita el estreñimiento. Y cuida de tus piernas.